Bienvenidos de nuevo amigos de Mister Roboto, otra entrega en nuestro especial del tutorial de Vexcode BR o Vex Code BR. Listo, entonces vamos a mirar hoy los bloques del sensor de distancia y algunos operadores lógicos. ¿Cómo funcionan? Hay operadores lógicos y operadores aritméticos. Vamos a ver algunos. Pues simplemente vemos un poco de cómo se podría hacer listo, entonces para eso nos vamos a dirigir a nuestro eh, mapa el día de hoy que es el cas Castle Crusher ¿sí? o el, el, el choque de, de castillos ¿sí? el que el tumba castillos pero vamos a hacer algo diferente ¿sí? una de las formas como podríamos eh, manejar el, el Castle Crusher este tipo de mapa es eh, de decirle a, eh, que tumbe todo ¿sí? en este caso para aprender a manejarlos sensores le vamos a decir que los evite que navegue sin tumbar nada y sin caerse como podemos observar en la vista eh, tridimensional este eh, tipo de mapa no tiene barreras o sea que es como un precipicio como si se cayera entonces tenemos que evitar eso entonces vamos a hacer primero que todo vamos a ponerlo en un forever en un, en un loop que no termine como siempre ya hemos visto que podemos cambiar la velocidad de giro y la velocidad de todo lo que refiere pues a nuestro robot, entonces lo vamos a hacer para que sea un poquito más dinámica la cosa listo, aquí ponemos el, el bloque en este bloque aquí que me quedó escondido, entonces lo vamos a poner aquí 100 y 100 listo, ahora lo que vamos a hacer es si detecto un objeto que se devuelva un poco y gire y si detecta la línea roja, que eh, se devuelve un poquito. Entonces primero vamos a hacerlo con el de la línea roja. Me parece que es el más, más sencillo. Entonces vamos a decir que si detecta con el down eye, porque sería el de abajo, si detecta con el down eye un color rojo, lo que va a hacer... Mi eh, robot, en este caso, es simplemente devolverse y hacer un giro. Vamos a hacer algo especial, vamos a, a usar un operador lógico, ¿sí? que el operador lógico lo que va a hacer es que... Um, hombre, nos va a decir que haga un giro de forma aleatoria. Esto entonces va a volver 20 centímetros, un cuadrito y va a hacer un giro... Pongámoslo a la derecha, no hay problema. Pero va a ser de forma aleatoria. Eduardo, pero ahí dice 90 grados. Sí, eso se puede cambiar. Entonces yo voy a los operadores y hay uno que se llama pick random, ¿sí? o elegir al azar, de forma aleatoria. Entonces ese bloque me permite a mí ponerlo aquí en vez del número. Le vamos a decir que cualquier número entre 90 y 270, o sea, que haya un giro desde la derecha, alrededor y hasta la izquierda. ¿sí? Para que no vaya otra vez al frente, que no vale la pena. Entonces, para que haya un cambio de dirección. ¿Listo? Eso es una. Entonces, si detecta eso, va a hacer ese giro cuando detecte el rojo. ¿Listo? Ahora, cuando detecte algún objeto adelante, va a ser lo mismo. Entonces, voy a duplicar aquí todo. Recordemos que duplicamos haciendo clic derecho sobre los bloques. Él me aparece duplicar y ya los puedo usar. Listo. Y en vez de este bloque, vamos a borrarlo. Le vamos a decir algo. Pues yo le puedo poner que si detecta eh, un objeto cercano, pero ya lo va a detectar muy cerca. Entonces lo vamos a poner con distancia. Entonces le vamos a decir, un objeto está a menos... ¿Sí? Si está a menos de algo, de alguna distancia, vamos a ponerle 15 centímetros, ¿sí? los 20 centímetros de una vez. Bueno, de pronto nos queda muy lejos, 150 milímetros. Entonces, si la distancia es menor, entonces en sensores hay un bloque que dice distancia en milímetros. Ese bloque yo lo puedo poner en milímetros o en pulgadas. Entonces, si la distancia en milímetros es menor a 150 también se va a devolver aquí por el error pusimos forward vamos a poner se va a devolver 200 milímetros y va a girar listo entonces vamos a ver cómo funciona primero en la vista eh, de, de parrillo la cuenta de 3 1 2 3 entonces en esta vista de aérea eh, podemos ver que mi robot Ah, bueno, se nos olvidó algo muy importante. Le pusimos esto, pero no le pusimos que se moviera. Tenemos que ponerle un drive que esté moviéndose. Si eso solo le pusimos los giros. Listo, entonces el drive lo vamos a poner aquí en este forever. Aquí, ahora sí, a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Y mi robot empieza a moverse. Y cada vez que detecta algo, él va a girar. Vamos a ver que él, mira, no es perfecto. Aquí estamos tratando es que evite eh, los objetos. Listo, vamos a ver un poquito la vista en perspectiva. La vista 3D. Ahí vemos cómo hace esto, el gira. Y aquí que detecta el objeto, él se devuelve. No lo ha tocado, no lo ¿Sí? eso De eso se trata. Mi programación, bueno, hay un pequeño facho. Ahí hubiera habido una penalización y ahí está teniendo algunos cambios. Pero bueno. Así se puede hacer en este momento este tipo de, de programación. ¿Cómo podría yo simplificar esta programación? La puedo simplificar de una forma muy fácil. Le voy a poner algo diferente. Le voy a decir, vea, mientras que no esté haciendo, mientras que no esté detectando rojo o mientras que no esté viendo ningún objeto, camine. Y si no, voltee. Entonces vamos a, a salvar esto un poquito aquí. Para usar algunos de estos bloques. Pero lo que vamos a hacer en este momento es simplemente poner que si sí, while not mientras que no. ¿Sí? Entonces le vamos a poner que mientras que no. While. Y ponemos en los operadores ponemos el, el not, este es un operador lógico. While wow, not, como vamos a poner dos condiciones, entonces while wow, not este o lo otro, entonces mientras que no esté detectando el down eye rojo, ¿sí? y también vamos a poner el bloque de la que pusimos aquí de, de detectar la distancia, y mientras que la distancia. Aquí un y tuve un error porque puse este acá. Este tiene que estar aquí. Entonces, mientras que este, mil disculpas, lo vamos a poner aquí. Entonces, debo poner primero el que es or or y luego ponemos el no. Entonces, mientras que la distancia otra vez nos equivocamos, a aquí. ok. While not. Ahora sí. While not. Y ahora el Lord or. or. Oh, este sí es el orden correcto. No importa. Son cosas que nos pueden pagar programar. Sí. A veces por hacerlo muy rápido no nos equivocamos. While not down una text rate, Mientras que no detecte rojo con el sensor de abajo. O eh, la distancia sea menor a. De la distancia no sea menor a esto entonces lo que va a hacer es que simplemente va a manejar si ¿sí? va a ir hacia adelante de lo contrario va a ser el giro aleatorio ¿sí? entonces vamos a ponerlo a manejar Drive. podemos ver que esto es un poquito más simplificado pero también puede ser un poquito más enredado la otra forma es una forma más simplificada si esto no lo hace entonces si no detecta rojo y si no detecta nada Simplemente va a ir hacia adelante. De lo contrario, va a hacer un giro aleatorio de 90 y 270 grados. ¿Listo? Si lo pongo a funcionar, debe hacer algo muy parecido a lo que ya hicimos. Disculpas. Y eh, podemos ver que nuestro robot al llegar... Bueno, ahí hay un pequeño problema. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. ¿Cómo podríamos solucionar? Bueno, bajémosle un poquito la velocidad de pronto. Eso nos está afectando. Listo. Pongámosle que la distancia sea mayor. Listo. Vamos a intentar de nuevo. Y ya deberíamos estar en capacidad de hacerlo. Entonces, mira que ahí en ese momento, ya con un poquito menos de velocidad, él detecta, él es capaz de hacerlo. Él va mirando qué, qué va a hacer, ¿cierto? Ahí sigue detectando rojo, por eso no lo hace. Tiene que... Mira, bueno, nos faltó algo, ¿sí? Que es que reverse un poco, ¿cierto? Que reverse un poco eh, apenas detecte de estas dos cosas. Entonces le vamos a poner el, el Drive Reverse. ¿Listo? Bueno, y aquí vamos a poner la distancia de nuevo a 150. Son eh, cosas que tenemos que ir ajustando. Entonces, eso es lo que nuestro robot podría hacer y esas son las formas como podríamos usar estos operadores lógicos. Estos son operadores ar aritméticos, los que comparan cantidades, eh, operadores lógicos, el NOT, el OR, el AND, ¿sí? Eh, que podemos ir usando. Ahora, Eduardo, yo quiero es que los tumbe todos. Yo quiero es que eso, mejor dicho, vaya y... Y que detecte que vaya despacio. Y apenas detecte algo. Boom. Lo tumbe. Listo. Entonces podemos. Vamos a hacerlo. De esta forma. ¿Sí? Digamos que mientras que la distancia. No sea menor a 150. Él va. Normalito. ¿Sí? Pero que en el momento. En el momento. Que detecte algo. Este muchacho va a ir más rápido listo entonces vamos a hacer lo mismo ahora mientras que no detecte simplemente él va a ir caminando sin problema en el momento que detecte este muchacho eh, vamos a, cam a caminar un poquito vamos a cambiarlo entonces primero la velocidad siempre va a estar al 50. ¿sí? Si detecta un objeto. ¿sí? Vamos a decir que si el objeto está cerca. Listo. Incluso lo podemos usar otros otro tipo de sensores, que es el de el bumper. Entonces vamos a decirle que si oprime el bumper izquierdo. Listo, cambie la velocidad y cambie el, va a cambiar la velocidad, va a cambiar el, de giro y el otro, listo y va a girar en el caso del izquierdo, va a girar a la izquierda un grado cada vez que lo presione. Listo. Y vamos a hacer lo mismo para la derecha. Esto es para que los tumbe, ya estamos haciendo algo, ya el crusher como tal. Listo. Y para la derecha, pues aquí es el izquierdo. Y aquí sería entonces el izquierdo con izquierdo y el derecho con derecho. Ahora, ¿qué me queda faltando? Que si sí, eh, detecta el rojo pues haga el otro giro para que no se caiga, listo, entonces ahí ya tenemos estas programaciones, tres programaciones diferentes que podemos hacer con este mismo mapa usando todos estos operadores lógicos y demás elementos, entonces es algo que es bastante versátil ahora a la hora de aprender esta programación, entonces le vamos a poner que, que me haga un reverse de 200, y, y bueno Y luego vamos a poner un giro aleatorio De entre 90 y 270 grados Listo Perfecto entonces, de entre 90 y 270 grados. ¡Listo! Entonces, ahora vamos a poner a funcionar y es lo que voy a hacer es eh, bueno ir mirando todas estas estas variables. Entonces, vamos a ver primero aquí. A ver, mi robot empieza. Ah, bueno, se me olvidó que hay que ponerle siempre el que se mueva, ¿no? Entonces, tenemos que ponerle el que se mueva a veces nos falta y por eso no se nos mueve el robot y él no sabe qué hacer entonces le tenemos que poner camino acá listo perfecto ahora sí empecemos con nuestro robot entonces él se va a mover y él, ahí va más rápido y pum los tumba se devuelve él mira tan va más rápido eso túmbelo túmbelo vamos muy bien bueno ahí se <ríe> sí, fue muy rápido eso puede pasar, vamos a intentar de nuevo. Eh, estas Volvemos a lo mismo, son programaciones que se pueden utilizar, son programaciones que se deben afinar y, y, y mirar un poquito eh, cómo se mejoran. Listo, entonces eh, son cosas que pueden pasar. Sí, ahí se nos quedó el robot, eh, pero son formas de programar nuestro robot. Entonces, bueno, ya vimos bastantes bloques de sensores, de operadores lógicos, operadores aritméticos. Eh, el día de hoy, como siempre, no olviden suscribirse, activar notificaciones. Y esto fue todo por hoy en Mr. Roboto. Robótica para mentes inquietas.